de mí así que alta no, qué tú ¿qué alta ¿Qué haces? Ah, ¿Qué terras? ¿qué haces? ¿Qué haces, Ari? Mayordomo, dame mi desayuno, por favor ¿Cómo que mayordomo, Ari? ¿Me venga. acabas de tirar billetes en la cara? Ah, sí, 150 euros ¿Para qué? Para que me hagas el desayuno A ver, Ari, ves abajo como siempre y hace el vaso con leche Que no, que a las niñas populares siempre se lo hacen ¿Cómo que niña popular? ¿Tú qué niña popular vas a ser? ¿En serio, tía? Venga, venga, rápido, rapidito, aria, aria, aria, va, papina Hila, no sé por qué te pones así, ni qué ni que niña popular, ni que malditas leches Que te calles, tía Me tienes que hacer el desayuno, que yo quiero ser la popular como que la popular? Venga, tira ah, No entiendo nada Venga, va, que me voy a maquillar, que rapidito, que me quiero poner mi vestido Que se va a poner un maldito vestido para el colegio, ¿qué? para vale, ver, para comportarme como se lo hace la niña popular, porque yo soy mejor que ella Yo le dije a Arta que necesitaba el vestidor de arriba, pero es que no sé por qué no me lo ha dado, o sea Así que... que... Tío, madre mía, marrón, no podría ser otro color Uy, de verdad uf. Es que siempre, siempre molestando Pero bueno, da igual, a ver, para ir al cole de momento No lo tengo muy lleno, ya lo sé Iré a comprar ropa, pero bueno, este vestido que es súper money pero es que este vestido No sé si ponérmelo o no, pero es que es súper Brille, ¿no lo ves? Es que es rojo O sea, me encanta Creo que este mejor, ¿no? Porque no lo quiero ensuciar con los repugnantes De mi clase, voy a ver ¿Qué más tengo? que destaque mucho, me gusta el Brille Brille este, mira, me lo compré creo que allí, pero bueno, da igual, a ver es que me encanta, yo creo que con esto se fijará más el novio en la popular que mí porque yo soy la popular y no sé cómo se puede fijar en ya que tiene una nariz de caballo de verdad, súper fea ahora por último, que yo creo que no me voy a poner esto porque mm, hace un mm, bastante como que para identidades es como no así que yo creo que me pondré o esta o esta, es que no sé es que esta mola mucho porque es. Eh, aquí hay un top, ¿vale? Que los tops me flipan, o sea. Además pone victoria y 08. Victoria de ganadora. Ganadora yo. Así que me podré. A ver, vale, vamos a ver lo que puedo cogerle a Ari. Pero, pero, ¿por qué va a ir desnudo por casa, bueno, no, porque, porque básicamente me ha despertado Ari tirándome un montón de dinero en la cara y diciendo: me han el desayuno, soy mayordomo. ¿Cómo que mayordomo? Se cree la niña popular del colegio. ¿Y tu ropa? Pues. Pues a la habitación, pero es que me ha echado Tío, ven, ponte a ella, tío No, porque dice que ahora mismo es la popular y que le tengo que hacer de todo Y ¿Qué es la popular de un colegio? Pues yo qué sé Voy a ponerme una camiseta o unos pantalones y vamos a ver lo que está haciendo Ari Aunque okay, bueno, ese sí, también me gusta, así que también me lo probaré Me probaré los dos a ver cuál me gusta más para hoy A ver, yo creo que al final me voy a poner este vestido porque la verdad es que le quiero gustar al más popular de todo el cole O sea, literalmente todos los cursos, todo el colo. Eh, todo el... A Ari, acabo de escuchar, no te vas a poner ese vestido ¿Cómo? No. ¿Pero no? cómo, ¿Cómo se va a poner ese vestido? Ari, ¿Qué? pero a ver, no 11 años. ¿Pero para qué quieres? Pero Ari, que te calles, tío. Que tengo que sacarle todo el dinero al niño popular del cole. Pero, y luego ¿para? me tengo que comprar cosas nuevas. Y luego tengo que usarlas. Pero, y luego Ari. tengo que dejar al chico. Así que a por favor. ¿Pero qué dices? ¿Cómo vas a hacer una cazaparnes? ¿Qué? Obviamente, está la haciendo de cazaparnes. que. te quieres, calles, tío? tío. Tú no pintas nada. Joder, madre mía, tío. Pero que se la has subido. Sí, vale, sí, vale, vale. Ari, Ari, Ari. Mira que has sido más chulo. Tío. Eh, a ver, sí, el vestido está muy chulo. Pero no te vas a poner eso para ir al maldito colegio. El que tienes 11 años, Ari. Bueno, que sí, que te vayas, que te calles, que te, pero... te estando. Me lo voy a probar, ¿vale? Diga eso que me digas, lo voy a probar. No, es esposito, estoy flipando. Sí, sí. Está poniendo el maldito vestido No sé sea, de lo que está yendo la maldita película de todo esto A ver cómo sale ahora mismo Ari del baño con el maldito vestido yo no sé, tío, pero es una pirada con una niña de 11 años a ponerse ese vestido, la verdad Máximo Squad, yo lo único que digo es que vamos a ver Cómo ahora mismo, no a, a, a, a, sé lo que va a pasar con Ari, Así que más del 60% de la gente de vosotros No estáis suscritos al canal Así que tenéis que coger este botón rojo Que es facilísimo, facilísimo, facilísimo Y reventarlo porque es totalmente gratis Máximo Squad, es gratis, gratis, gratis Y no tenéis que pagar ni un maldito centavo Así que suscribiros al canal para estaros muy, pero que muy, muy, muy atentos a absolutamente todo lo que pasa Dale un like porque ya sabéis que subimos vlogs absolutamente todos los días a las 8 y 40 máximo Squad, paramos el vídeo de urgente ahora mismo porque tenemos noticias de Max súper frescas El caso es que Máximo Squad, el maldito AirTag que tenía Max justamente en el cuerpo, debajo de la bandana que tenía Se está moviendo la cara sí. De hecho, el AirTag está en LanCram, vale, o sea, por la vale, cara Vale, ¿y dónde está LanCram? No tengo ni idea, pero eso es Rumanía Es decir, está como a las afueras de la ciudad de Lacra Máximo Squad Me da un mal rollo absolutamente todo esto que flipáis Así que vosotros vais a decidir si vamos a Rumanía o no Seguir comentando más que nunca Porque tenemos noticias muy, pero que muy gordas de Max Ahora sí que sí, sigamos con el vídeo Mira qué guapa estoy eh... ¿Qué haces? Poner bueno, el destino, ¿no lo ves? Es que de verdad ¿Pero qué, Aria? ¿Solo puedes ponértelo? Eh, mira, me toca educación física Me lo voy a quitar solo porque no puedo hacer mis pasos. Vale, Mal, es que como van a hacer un vestido Que no me, me hables así me a el... Respeta a la gente mayor, ¿no? Que me voy a cambiar, no lo veis, tío Joder, tío, que es eso? Vale, hey, vale, vale, vale, vale, vale Rapidito Vale porque si, sí, final me pongo esto Porque tengo educación física y la verdad es que no creo que pueda hacer mi de ballet Así que mirad que tengo un maletín gigante de maquillaje Mirad cuántos colorines, o sea, qué guay Y la verdad es que esto no es todo porque esto ya viene con el maletín, obviamente Pero que lo no tengo organizado por estuches Bueno, aquí están las bases y eso Aquí están los pintalabios y aquí están las hojas bueno, en, en verdad es que me encanta esto, pero es que como Arta no me deja maquillarme. Pero bueno, como Arta no sabe nada, pues tampoco me puede decir nada. Yo, de verdad, Maximus Quad, que no está entendiendo absolutamente nada. Porque ciudad, ¿De no sé, pero está haciendo cosas muy extrañas para ser la popular de su clase. Pues no sé, tío, hay que frenar esto. Vale, vamos a abrir justamente la puerta para escuchar lo que le a ver, las cerdas estas de primadita que me obliga a ponerme harta fuera, o sea, son horribles, tío No sé por qué me dice que me ponga esto, de verdad, con el pelo tan bonito que tengo y me obliga a ponerme esto, de verdad es que, que estoy así bien, es que me obliga a ponerme unas estas así que me quedan súper apretadas mentiras, mentiras. Son super Y me obliga a ir así con el cole, me obliga luego a ir en traje, en uniforme, no, qué asco no sí yo tengo aquí mi kit de maquillaje y también tengo mi cepillo aquí, que está de maravillas porque, ¿Qué para la de las que harta me obliga a hacerme, de verdad, es que son horribles. Hostia, ¿Qué no bueno, pues me voy a poner algo en los labios porque no me quiero hacer algo muy exacto. Un pin de labios y ya está, porque es que como hago educación física, pues prefiero no hacerme mucho. ¿Tiene una maldita caja en color rosa nada muy leve porque si no me gusta algo muy llamativo sabes para eso ya llevo la ropa así que me voy a poner vale yo creo que ya está porque tampoco es un color muy fuerte se me ha caído comportamiento más asqueroso si tío da como asco vale ahora ya ay que haces con la caja de dónde has sacado esto pero que loco o sea, esa colección de maquillaje no la tenía ni mi madre ¿Cómo que no? Pero es que a mí me da igual la que tenga tu madre Nacar Dale, estoy flipando Pues desde hace años que lo tengo, ¿eh? O sea, ¿no te has dado cuenta? Y lo tenía hace como unos dos años ¿Cómo que dos años? ¿Qué? no lo he visto yo en tibando? mi vida, eso es mentira, esto es nuevo Mira, a mí no me dices? engañas, esto es nuevo ¡Que no! ¡Que sí, que sí, no está nuevo! está nuevo! ¡Ah! Vale, ¡Ah! vale, vale, vale. qué coñeja! Ari, llevas a los labios? Bri, Bri, no lo ves? ¿Pero para qué quieres el brilli brilli? Yo tengo que besar al más popular del cole ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Qué? ¿Y Sergi qué? Sergi no, es que no es el más popular Entonces no lo quiero Pero si Sergi era tu novio, ¿no? Tú tienes que estar con una persona porque te gusta No porque es el más popular o lo que sea A ver, es que pensándolo bien pues Sergi no me aporta nada Aparte que, pues no Tienes que buscar a gente con dinero para luego quitar cero y luego dejarle y quedarte con todo el dinero, o sea ¿Qué dices, Ari? Mira, además me llevo dos mochilas ¿Pero ¿Para, qué para qué quieres dos mochilas? mochilas? Que le voy a poner todo el maquillaje porque me tengo que retocar o algo. Si digo lo que pienso, me llevan preso. Bueno, cállate, viejo, que tú no eres el más indicado para hablar. Déjame y luego no me vengáis a recoger al colegio ¿Qué? Porque es que se ríen Pues sí que se ríen, si te vamos a buscar siempre con un buen coche Te calles, tío! Prefiero ir andando o en bus, no en esa mierda de de verdad, Maximus Yo estoy ahora mismo flipando Así que bueno, Aris ha ido ahora mismo al colegio Vamos a esperar simplemente a que vuelva del cole A ver qué es lo que ha pasado dentro del cole A ver qué es lo que nos explica Y a ver si se ha ligado con su pintalabios Y su pelo y su vestimental Más guapo de todo el colegio Estamos grabando el vlog Pero es que de repente hemos tenido un problema Y es que nos acabamos de dar cuenta Que en la librería hay ocho malditas cajas Llenas de algo raro Nadia, ¿tú qué crees que será esto? Pues yo creo que son libros bueno, pues vamos a abrirlo Así que 3, 2, 1 ¡Woo! Y efectivamente, Max Tenemos un montonazo, pero un montonazo Un montonazo, un montonazo Y pero no es un mega ultra guapo Por lo cual, Max Mosquad Vamos a rellenar la librería Y recordaros que absolutamente todo el libro en la primera línea de la descripción El primer libro, Arta en el apocalipsis máximo Ya va por la treceava edición Segundo libro, Arta y la máxima máxima por la quinta Arta contra el área máximo por la segunda ya Y Arta y la máxima ¿cuál Es nuestro nuevo libro y ya somos top número uno que es el de la Maximus Squad, dos, tres y cuatro. O sea, literalmente somos los reyes. El mío también está por ahí. Así que si todavía no tenéis ningún libro de la saga de Arta, lo tenéis ahí abajo en la descripción. Y también en absolutamente todas las librerías. No os quedéis sin. ¿qué te pasa? ¿Qué nada, haces? tío. Es que esta mierda de maquillaje no sirve para nada, tío. Ari, pero ¿qué te, te pasa? pasa Ari Ari, verdad, ¿qué te pasa? ¡Ari! ¿Por qué cierra la puerta? Vamos a entrar, ¿no? Ari, una cosa, ¿podemos entrar? ¿Qué me dicen? Vale, Arta, ya sé lo que le pasa. Básicamente el niño popular la habrá rechazado. Ari. 100% le ha pasado algo que nosotros no tenemos ni idea, pero es que no sé, o sea, se le veía bastante convencida con todo lo que estaba haciendo. No sé, Maximus 4. Pero antes de entrar a Maximus Quad, no olvidéis que las mochilas de Arta Modelo tenéis todo en la primera línea de la descripción. Son súper, mega, ultra guest. Tenéis justamente el logo en la maldita asa, súper, mega, ultra chula. Y esto para el colegio va súper, mega, ultra bien, porque tiene refuerzo aquí en la espalda y llevar muchísimos libros. Y además tiene el logo por aquí y también por aquí. Y recuerda, Arta, que el logo no está solo para decorar, sino para ver la posición correcta de la mochila para que vuestros hijos, o sea, vos no os hagáis daño a la espalda. Efectivamente, así que lo tenéis todo absolutamente. En la primera línea de descripción, ir corriendo pedírselo a vuestros padres porque ya os digo que se van a agotar en absolutamente cero coma. Así que vamos a entrar para adentro. Ari... ¿Qué te dejes, tío? ¡Qué pesados! Os digo que no me persigáis, que me dejéis y no me dejáis en paz. Pero, Ari, ¿qué es lo que te está pasando? ¿Qué pasa? Ari, te ha rechazado el niño popular. Tío, no te cállate, viejo. Vale, vale, vale... Pues será eso. Ari escúchame que lo único que queramos hacer es ayudar ¿Qué te a pasar. Es el niño mi... popular ese no es tan bueno como parece. ¿Qué te ha pasado? Joder tío joder joder joder. Oh, vale vale vale vale, no calma calma El niño popular es un pelapipas ¿Qué ¿Qué dices de No Eres tonto de confianza. Vale vale vale Ari ya ya ya ya ya, Calma, Ari. Calma calma calma calma calma. cálmate Ari, no sé qué te está pasando. calles, tío me estás siguiendo tú y encima ahora me estás pero yo, nosotros no estamos diciendo, lo único que queremos hacer es ayudarte y has tirado la mochila de harta moda por el suelo ¡Para! Me da igual que sea tamaño que sea atamada modo, que sea atamada me da igual ¡No os Vale, vale, pues si quieres que nos vayamos, vamos y... Bueno, y que sepas que estamos muy enfadados contigo ¿verdad? Me parece estupenda, chupi guay Vale, vale, ya no hace falta empujar, hombre Pues tampoco hace falta seguirme, ¿no te digo? Que no sé cómo decírselo a Arta y no sé ni si decírselo No sé si se va a enfadar o no, porque ya está enfadado con Nácar también, tío Que Nacar no ayuda a nada Y yo te ser la niña popular del cole para que no se rían de mí Porque ya no sé ni qué hacer, pero es que no lo entiendo, tío No se puede hacer nada contra esas niñas, tío No sé qué le está pasando a Ari, pero algo raro seguro que sí No, tío, esto es insostenible, tú has visto cómo ha hablado Que me ha pegado tres veces ya, tío, en un día Ya, ya lo sé, Nacar entonces pues controlala, tío, eres su padre ¡Cálmate, Nacar Yo lo único que quiero es que... Y vuelva a ser la niña de antes Es decir, ni vestiditos para el cole Porque tiene 11 años, ni maquillajecitos, Ni voy a enamorar al más guapo de mi clase pues, tío, castígala Castígala, tío, solo tienes que castigarla Cuando la castigues y sepa la verdad de toda la vida Ya está, entrará y tendrá los pies En el suelo, no en el cielo, tío Que se cree que es súper famosa, súper popular y súper todo Cuando no es nada oh, Pero es que con el castigo yo no voy a conseguir nada, nacar ¿no? pues Yo qué sé, tío, haz algo, habla con la tutora No sé, cosas de padre, tío Venga, voy a ir a hablar con Ari y a ver lo que me dice que le ha pasado en el colegio yo bueno, he venido a hablar sin Nacar, a hablar un segundo contigo ¿qué quieres saber? Bueno, Ari, pues porque hoy te he visto super mega ultra diferente, ¿sabes? Pues que no me ha gustado nada tu comportamiento, que si me has levantado a leches diciendo que soy un tu mayordomo tirándome dinero, que después todas las cosas que has hecho, intentando ponerte un vestido porque no tienes que ir así al cole, porque no es adecuado, tienes 11 años, tienes esas cosas a NACAR. ¿Qué te ha pasado en el cole? No lo entiendes. ¿Pero qué es lo que no entiendo? Si no me hablas así, a lo mejor te lo explico, pero es que, tío, me hablas fatal. Te hablando bien durante todo el día, la que me estás hablando fatal, ¿eres tú, Ari? Sí. Por supuesto, tú eres la que me ha pegado, la que me ha faltado al respeto Yo, pues, he dicho que no te puedes poner esas cosas Y que al final, pues, no tienes que hacer esas cosas ni comportarte así Bueno, pues que he intentado ser la popular de todo el cosas, pero es que se han ruido de mí Bueno, Ari, pues tú tienes que ser tú, tienes que ser Ari, eres guapísima y te No, no, porque me hablan como... mal y me dicen cosas y se ríen de mí, yo estoy cansada, tío Tú, de verdad, no te preocupes, intentaremos solucionarlo con el director, con el tutor Que el director es teniendo. el padre de la niña no te preocupes, pues yo iré a hablar sí, y ya está Claro, te va a solucionar eso Porque sí. yo he hablado con él y no, no me ha hecho nada Solo me ha metido la culpa, me ha metido partes y me ha metido expulsiones Cosa va? que tú no sabes Tú no te preocupes, que yo lo voy a solucionar todo Y hasta lo más importante es que tú no te preocupes Y que no vuelvas a... No me a... va a preocupar cuando soy yo la que está pringando, ¿no? No vuelvas a comportarte y ni a creerte la niña popular Porque tu comportamiento de hoy, perdóname, pero así ha quedado solo sobre. No te preocupes, ¿vale? Vamos a ir dejando el vídeo justamente por aquí, Maximus 4, de verdad muchísimas gracias por llegar hasta el final, como siempre tenéis premio, y es que si comentáis la palabra murciélago os voy a dar un pedazo de corazón en los comentarios. Así que nada, Maximus 4, suscríbete al canal, que es totalmente gratis, más del 60% de no está suscrito. Yo soy Arta y como siempre digo, dale like y vive al máximo.